Y buenos días a todos y a todas. Dar la bienvenida, por supuesto, a la directora de la TTG y a su personal que nos acompaña hoy aquí en esta rueda de prensa. Son parte de todos de la comunidad muy, como siempre digo. Y sí me gustaría empezar pues, con, yo creo que es una buena imagen, ¿no? un vídeo que ha preparado el equipo de la TTG sobre… Lo que pretendemos en el futuro, siempre ha sido un objetivo común, de seguir avanzando en esta comunidad, movical. cada vez somos más. Vamos a verlo y luego empezamos. Utsi es cuarte liburuaren liburuar en historia a Carrapasa honenarekin egunean compañía en Gozatu gustuko duzun artistaren artistas en Askendiska. Aspaldi kushis dos un laguno rekin conecta tú. Edo Vester y tu rutina si es begira, leyotik veguira, vida gozatus. Visita a Joan Torres Beteta Dago, gozatu era matensaitus de invitarte mugirekin, Satos Berris trenera, ego Berris autobusera. Enhorabuena, porque es muy, muy representativo de lo que es nuestro equipo, nuestra comunidad. Eh, empezamos ya. Entonces, estamos a unos días de cumplir dos años inmersos en una pandemia que ha alterado nuestras vidas y nuestra forma de trabajar y relacionarnos y también nuestra forma de movernos y desplazarnos. Eh, en este tiempo hemos atravesado momentos muy complicados, pero desde el sector del transporte público, hemos podido superar con creces las adversidades que hemos encontrado, manteniendo siempre presentes nuestras prioridades, nuestras competencias y nuestras responsabilidades. Así, en todo momento, pusimos, antepusimos los intereses de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y decir esto no es algo menor, ya que hacerlo así, anteponer los intereses de la ciudadanía, eh, es tomar la determinación de garantizar el servicio público del transporte en Guipúzcoa con todos los operadores. Hoy aquí no solo está Rural de Bus, eh, con la diputada, están todos los transportes urbanos, está Donostibus, está Uscotren y está de alguna manera también Renfe. Eh, eso es lo que decidimos, asegurar un servicio público esencial, poderlo garantizar y hablar de una movilidad democrática, inclusiva, igualitaria y limpia. Garrayo, operador egustíe, eta de técnico en la quídea de Tcharí, que está genuen su niñez, es muy bermacha alortu. Veras, berriro ere, esquerra, que manay, salancha, cogaray, orieta, lanagatik. la es una incertidumbre la que hemos vivido que tuvo su efecto en la actividad cotidiana y en el transporte público, pues los servicios se redujeron al 25% en los primeros meses del confinamiento. No obstante, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones de la actividad, los servicios se recuperaron rápidamente hasta situarse en un 76% de las personas usuarias eh, algún dato más, próximamente haremos el informe MUGI, algún dato más puede darse. Yo me permitiré solo la directora que profundice en el resto de operadores, ¿no? pero rural de bus, os puedo decir, porque hay actualizaciones constantes que sacáis, el que tenemos es el del de, mes de noviembre del 2021 y eh, re, bueno ronda el 86%. Entonces, eh, hablamos de una recuperación paulatina. Yo conocí recientemente, en los medios también, el de Donostibus, y era una recuperación muy importante. Supongo que los datos luego, si queréis, del resto de operadores podrá daros alguna, alguna nota eh, la propia eh, directora. Gaur Gaurcos, Euskadi, Sassu, Larraldi, egoera era Meituta, Garraio, Público, Co, Servizu, Baren, Era, Erabático, Adán, Hondorios sin duugu el abatecomenúa dugula eta garraio público gustion zain dagoela ori de la eta gaur hemen de mugi, juanet etorriak, campaña a orquesteco campaña bidez gogora sin dugu, garrayo vide, batera y gotchea Raquel Sánchez ministro a que san besala de la Miralla batastea baña Baita ere, gure munduan martxan jartzea da. Egunero, historia berri bat bizitzea da. Lan eta bizitza proiektuak astea da. Gipuzkoan, coeta eta Europako garraio sistemari onenetako bat dugula. Ikusirazi nahi dugun mugi dauka, daukagulako. Txartel hori gure el mugara ahalik eta modu, seguru, ekonomiko... Eta un gaituen ilcha Aukeratzen dugu, garra y ere. Es la tarjeta que nos une y nos acerca unos a otras, que nos da independencia, porque nos permite desplazarnos por todo el territorio, independientemente de la edad, del sexo o el estatus social y económico que tengamos. Contamos, eh, queridos... Amigos y amigas guipuzcoanas, todas con un sistema de transporte seguro, rápido, moderno y social, que nos conecta con todo. Por eso, mediante esta campaña, pretendemos eh, fomentar el uso del transporte público en Guipuzcoa. Más todavía. Contamos con muchas personas adectas al transporte público, pero queremos seguir en ese fomento de su uso y aumentar el número de personas usuarias, Poner en valor el transporte público de Guipúzcoa, haciendo hincapié en la calidad de los servicios de los mejores y poniendo en valor la cohesión social y territorial que promueve el transporte público y todos los operadores que están en la ATTG. Reforzar la comunicación de la tarjeta MUGI, de las personas que trabajan en la ATTG y que son MUGI, de todos los eh, servicios de movilidad de todos los operadores que también son MUGI que lo que quieren dar a conocer son los beneficios del servicio que cuenta con descuentos progresivos y protege a quien más eh, lo necesita. En definitiva, con esta campaña queremos visibilizar que el transporte público es la alternativa más ecológica, efectivamente, más rápida y más económica, así como la opción idónea para evitar el colapso de nuestros pueblos y ciudades, reducir los altos niveles de contaminación y ruido, y acercarnos a una movilidad respetuosa con el medio ambiente que en última instancia permite mejorar la calidad de vida de guipuzcoanos y guipuzcoanas queremos llegar de una vez a ser la mejor opción frente al transporte privado motorizado que consideramos que es el principal responsable o corresponsable de los datos que hemos conocido creo hoy también o sea cuando se dice el transporte es todo tipo de transporte, pero fundamentalmente el privado, porque, como recuerda la hoja verde Europea Movilidad y todos y cada uno de los responsables eh, en medio ambiente en nuestro país, desde José Ignacio Asensio a Arancha Tapia, la mejor, uno de los mejores instrumentos para combatir el, eh, los efectos del cambio climático es usar el transporte público. Está prevista la realización… De una acción de marketing, creo que lo he dicho bien, se trata de una cápsula itinerante que viajará por diferentes localidades de nuestro territorio con objeto de trasladar a la ciudadanía la importancia de escoger todos los días y todas las horas el transporte público como medio único de desplazamiento. ¿no? Durante nueve sábados, luego la directora podrá eh, dar muchísimos más datos, pues un trabajo realizado fundamentalmente por la TTG. Desde el 19 de febrero hasta el 26 de abril, la cápsula viajará por Guipúzcoa visitando las plazas de nueve municipios, Donostia el 19 de febrero, Arrasate el 26 de febrero, Hernani 7 de marzo, Errentería 12 de marzo, Eibar 19 de marzo, Zarauz, 26 de marzo, Irundos de abril, Tolosa 9 de abril y para cerrar la Sartoria el 16 de abril. Como ven, se trata de un programa muy activo con el que esperamos, todos los que formamos parte de la comunidad MUGI, esperar conectar mejor, si podemos, con la ciudadanía para seguir ampliando nuestro grupo y cada día seamos más las personas que nos sumamos a la experiencia viajando, de viajar perdón, de forma sostenible, no solo eh, desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social, porque no habrá transición ecológica si esa transición ecológica no es justa. Y la única fórmula que yo conozco, al menos en España, que se ajusta es la de Mugi, que une el uso... ...con los descuentos y con la protección de los colectivos que necesitan una mayor eh, seguro a la hora de usar móvil Te tienes que mover por toda Guipúzcoa con independencia, insisto, de cuánto dinero tengas en la cuenta y de dónde vivas. ¿no? Y eso es lo que da. Y voy a hacer una mención especial, lo he hecho al, no lo he hecho al principio porque si no no iba a acabar eh, primero como diputada y eh, siguiendo las palabras del diputado general del otro día eh, que agradeció a Iñaki Pregón sus servicios para el transporte público en Guipúzcoa. Hablaré, que es la parte que yo he conocido desde que entró en el equipo de Marisol Garmendia eh, y hacerlo en nombre de, también de los compañeros del departamento y luego también como presidenta del ATTG. Iñaki era el corazón y la cabeza del modelo de transporte de Guipúzcoa. Llegó a las oficinas de Ventaberri con una ilusión desbordante y con un plan claro, un modelo de billete único para un sistema de transporte público integrado en el que cada ciudadano y ciudadana en el utilice y pague cualquier medio de transporte con una única tarjeta que bonificase el uso. Lo intentó en el Gobierno vasco, se consiguió por el apoyo de todos los partidos políticos, porque si no, no estaríamos aquí. Esto no es una cosa de socialistas o del Gobierno Foral actual del Partido Nacionalista Vasco, todos están en ese barco, pero es que él era extremadamente cabezota. Y hasta que no en la legislatura anterior no metió a Renfe, pues no paró. Y entonces ahora sí es verdad que estábamos, estamos todos y quería reconocerlo de, eh, siempre me lo ha dicho de bien nacidos, es agradecidos, es ser agradecidos, él estuvo en el origen. Ha estado con muchísimas personas más, obviamente, el personal de la ATTG, la Diputación Foral, el Gobierno vasco. Pero en el origen de este proyecto eh, solo se ha ido esperando eh, llevar la MUGIE al soporte digital. Ahora nos toca a los que nos quedamos hacer lo posible y bueno y por lo menos ha visto iniciado el camino de llegar la MUGIE a Metro Bilbao, que era otra de sus mayores ambiciones. Eh, creo que se nos va un servidor público impagable y desde luego mi amigo, o sea, que tenía que hacerlo, gracias. Es que ya lo siento, ¿eh? no. tienes la palabra, puedes explicar con más detalle la, la, la rueda de Como bien ha, ha presentado Rafaela, eh, bueno, pues eh, como todos sabéis, hemos tenido un impacto importante del Covid, eh, bueno, que comenzó en 2020 y hemos ido recuperando en el 2021. Nos hemos recuperan, he ido recuperando en todos los aspectos y el, el transporte público, pues, no ha sido menos. No, hemos ido recuperando poco a poco los viajeros, pero aún nos queda, aún nos queda un trecho, ¿no? eh, Es por eso que lanzamos esta campaña que hemos llamado e. Riak, idas y vueltas. ¿Vale? Porque, como sabéis, el transporte público, pues las idas y vueltas eh, son, son eh, muy importantes y, y es lo que asociamos al transporte público. Y entendemos que esta pandemia pues también ha sido una ida y, y afortunadamente una vuelta, ¿no? Y estamos en ese punto. Entonces, bueno, hemos, campa hemos lanzado esta campaña con esta idea y lo hemos dotado de diferentes eh, soportes. Habéis visto el vídeo, eh, que Tendremos eh, bueno, eh, el placer de difundir en los medios, en los autobuses, en los trenes para que eh, llegue a todo, a todo el mundo. Eh, ad además hemos preparado una cartelería que iremos colocando tanto en las paradas de autobuses de toda Guipúzcoa así como en los autobuses, eh, en los trenes. Son pequeños mensajes que lo que pretenden es eh, recordarnos por qué utilizamos el transporte público, por qué tenemos que seguir utilizando ¿no? y recordarnos los pequeños detalles que, que nos hacían placenteros esos viajes, ¿no? como leer un libro, como conversar, como estar con la gente, observar eh, el paisaje y, y, y estar en el momento. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis ejemplos de los soportes que hemos propuesto. ¿Eh? Cómo se colocarían en las, en las paradas de autobús, por ejemplo. Y, como bien ha dicho Rafael, aparte de, de bueno, el núcleo principal de la campaña, también hemos eh, planificado un street marketing eh, eh, pues en la línea de lo que veníamos haciendo antes del, de la pandemia, ¿no? para acercar un poco la, el, el transporte público y la concienciación sobre el transporte público a, a todos los pueblos de, de Ipúzcoa en esta ocasión lo que hacemos es una pregunta es no ni sirico qué, dónde te sientas sí. para promover una reflexión a la ciudadanía de por qué elegiría sentarse en un asiento o en el otro en nuestro asiento azul o en un asiento pues que eh, evidentemente es un, es un transporte privado ¿no? y a partir de esa pregunta pues con un dinamizador con las personas que se encuentran alrededor pues haremos una una reflexión de, de por qué escogemos uno y otro y cuáles son las, las consecuencias o las, las ventajas de, de esa elección y, y bueno pues ese es el planteamiento eh, como ha dicho como ha dicho Rafael eh, haremos un, un circuito por los diferentes pueblos de, de Ipúzcoa. tenéis en la documentación pues que en qué fechas estaremos dónde y, y bueno ese es el, lo que hemos planteado y, y es la herramienta que hemos pensado para para ayudar a esas personas que todavía quedan por volver al transporte público pues para que para que vuelvan ¿no? y volvemos a, al mismo punto en el que estábamos es, vamos, como veis es tanto desde Mugui eh, como desde el Urral de Bus y pienso que todo el resto de operadores porque ahí seguimos eh, hay una había una preocupación que bueno eh, al final ha ido bajando porque hemos ido recuperando personas viajeras, pero queremos que esa recuperación de, sea total. ¿no? Yo creo que la pandemia ha tenido sus consecuencias devastadoras en cuanto a personas que han fallecido y en la salud, y luego ha tenido una afección a los servicios públicos esenciales, ¿no? como es el, el del transporte, que asegura el derecho a movilidad, y al final pues el hecho de que se, en algún momento se pusiera en duda una seguridad que ha estado garantizada en todo momento por todos los operadores, tomando todas las medidas, me consta desde Debus hasta Euskotén, pasando por todos los demás de manera permanente para asegurar. Eh, no queríamos que quedara eh, sin hacer nada. Eh, insisto, esto es un empuje más para un transporte que es seguro, es social y es la mejor manera de luchar eh, no solo por dar una imagen de una Guipúzcoa más verde, que si sí es verdad que lo logra con el mayor o mejor impacto en la salud de nuestro entorno, sino también en el, desde el punto de vista social, que es una cuestión que eh, yo creo que debemos de poner en valor ahora que hablamos de la transición ecológica y que nadie sabe dónde está la sostenibilidad social. Un buen ejemplo es el transporte público de Guipúzcoa y el sistema Mugi. ...más menos contaminante y más democrático. Y yo creo que es una forma de ponerlo en valor y espero que acierten desde luego felicitar para acabar a todo el trabajo que han realizado la TTG. Necesitamos un empuje como este y yo creo que además la propuesta de que tendremos ocasión de ver de dónde te sientas pues también dice mucho de poder explicar cuál es la mejor opción. Y disculpar el momento antes a todos y a todas, desde luego. Y ya está. Cualquier pregunta con más detalle lo sabrá la directora, porque es, insisto, un trabajo realizado por el personal de la attg Pero bueno, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición las dos. Eh, habéis dicho que se han recuperado muchos viajeros, uh -huh. pero que aún quedan algunos por recuperar. Eh, la pregunta es ¿cuántos? Bueno, eh, depende del tipo de, de operador. Eh. Eh, sí que hemos visto unas recuperaciones pues, un poco diferentes dependiendo de lo que estamos hablando. Al final eh, el transporte urbano, por ejemplo, se ha recuperado, eh, va más o menos eh, pues sobre un 70 y tantos por ciento de recuperación. Eh, va más lento, pero la explicación es muy sencilla. Lo que es un, una distancia urbana es más corta. Por lo tanto, las personas tenemos otras opciones o, o durante esta pandemia eh, pues las personas han optado por andar o ir en bicicleta. Entonces, esa recuperación sí ha sido más lenta, por ejemplo, pero en eh, transportes interurbanos como el rural de bus eh, y sobre todo en tren, en tren eh, la recuperación fue bastante rápida. No solo estamos sobre un ochenta y pico por ciento, que es una recuperación importante ya, pero eh, sí que remarcar que fue una recuperación más rápida. Eh, entre, pero también es una explicación lógica. Son otras distancias, son otras necesidades y, bueno, pues se, se ve que, que eran unos servicios más esenciales los, los interurbanos y se han recuperado mejor. Sí, eh, vamos, tenemos el dato eh, de noviembre porque preferimos dato, daros datos ciertos. Eh, además, a la vez que se presentará el informe MUGI, nosotros eh, presentaremos en juntas generales el informe del urral de bus. Entonces, habrá que hacer pues, el informe completo, eh, por, bueno, ya sabéis, por comarcas, concesiones y, y demás información. Y tenemos ese dato medio, lo que nos da eh, una esperanza, no sé si del 86, pero como decía la propia directora, de superar ya el 80%. El 80%. Yo creo que personas, bueno, yo, hablando con los operadores que están en la ATG, todos hablan, eh, que al final son eh, administraciones públicas que apuestan por este transporte público muchísimo más democrático, dicen que hay una pérdida que había una pérdida en torno al 20-25% que preocupaba eh, su recuperación y que era un poco una media uh -huh. eh, en todos. Entonces, el hecho de que en algunos... Eh, vayamos ya superando en, aunque sea por eh, poco a poco pues nos pone en el buen camino ¿eh? queda mucho por hacer ¿eh? porque obviamente esto, la pandemia no sé, vuelvo a repetir, os lo dije hace una pasada. no sé si nos ha hecho mejores a las personas pero creo que ha hecho mejores los servicios públicos entonces seguiremos mejorando esto no, no, no creo que eh, pese a que se ha levantado la, la, la emergencia sanitaria y en el, en el Estado también, pues yo creo que hay un cierto servicio de prevención y trabajo continuado de los operadores, tanto para recuperar el uso para, como para estar en previsión de cualquier cosa que suceda. Vamos a aprender, hemos aprendido yo creo que mucho en estos dos años, o hemos intentado aprender. ¿Los servicios también están ya al 100%? totalmente en todos los operadores. Además, eh, la, la última eh, reunión del ABI en el que se levanta la emergencia sanitaria se disuelve el mismo y, bueno, ya funcionaban uh -huh. prácticamente eh, al 100% en todas, eh, cada uno en su, en fin, cada uno me voy a meter en su modalidad porque si me meto en los trenes me, ri, me riñen los del gobierno basco, pero todos los que somos urbanos y interurbanos porque re, retera, puedo hablar que íbamos uh -huh. también, ellos fueron antes al 100%, lo que pasa es que había determinadas medidas excepcionales ante la situación, por ejemplo, la última, eh, con Omicron y la sexta ola, creo, ahí decidimos suspender los nocturnos, levantado todo, en Urral de bus se han recuperado y supongo que en el resto de operadores eh, también, y a, pues, a nosotros nos afecta fundamentalmente en fines de semana y ya hemos eh, recuperado. En fin, también lo habíamos hecho antes. Esto de las nuevas normalidades, digo, no me parece, a pesar de que le dijera Pedro Sánchez, una, una, muy, muy acertada, porque es una normalidad cambiante hasta que los, más, eh, los expertos consideren que esta pandemia, como otras que ha habido en el mundo, esté controlada. Y todavía creo que no lo he oído decir, entonces, con precaución. Todo está recuperado al 100%, pero mantenemos la precaución. O, o, bueno, básicamente empecé la recuperación medio a la hora de la. De la, de la... Ay, va, bueno, en Sanduanbe sala, er recupera desberdina va desverdiña y sanda va medio narabera, es esta ore ver el de urbanoak, Urbano autobús va va jundia, eta, bueno, va ya pasado te un eco y barrera, eta y gozenas. Sergatia, e, bueno, va gayo, pisca gayo costatera y seye, va askenian urbano y sanda, distancia chiquia o a dielaco, lógico que va a e, pandemia en. Y que no se puede hacer o que no o que no se puede hacer nada, o que o que no se puede hacer nada, o que no se puede que no se puede hacer que no se puede hacer que que se que que Trenak, que bai, ganar trenak que genuen pandemian, pandemia, bueno, el lengo ha eh, hecho una fuerte apasada y roja, asco ascara o eh, recupera tu sirela. Eh. Trenar bueno, zerbitzu esencial que eh, dirá, distantzia distancia, va a ser que en fin de año, la nea juteco, va a que la vida va sanes, precisamente, eta hor ser que la gente la vuelta Bisca falta o egiten que itendu campañao, eta, bueno, y custendegu, eh, nace taes gusti se recuperatu, y ya gero vida y arigue ya de tu lava, bueno, visita eh, berría o recuperatan, Pues muchas gracias a todos y a todas y sobre todo por estar en la presentación y porque sabemos que con vuestra colaboración llegará en vuestros medios publicitándola a todas partes, porque al final necesitamos la ayuda de vosotros y vosotras, sin ninguna duda. Gracias.